Hola, soy Aladdin. En este momento estoy corriendo de esa cosa, el genio que resultó más psicópata de lo que pensábamos. Abu, el sultán, y el pueblo de Agrava, están muertos, en este momento estamos a las afueras del pueblo esperando nuestro final. Puede que no sepas quién es el genio, bueno te daré un resumen de todo, yo estaba con mi padre, el cual era sastre, él le encantaba la sastrería, yo no quería, pero me dijo, si no lo haces serás por diosero. ¿Por qué en mi casa ya no vas a estar? Entonces decidí volverme indigente, y después de encontrar a un monito en el matadero de animales, en ese momento lo llamé Abu. Luego después de un año hurtando manzanas, piezas de pan, melones, me encontré un día a Jazmín, chica de la cual me enamoré. Y pensé que era una simple campesina, que al momento de estar en mi casa que en realidad era una torre en ruinas. Los guardias se encontraron conmigo para capturarme y asesinarme. Cuando Jazmín les pide que los dejen ir. Y los guardias no acceden, cuando ellos le dicen a Jazmín que no pueden liberarme ya que el consulado llamado Jafar dijo que me tenían que decapitar. Cuando estando en la cueva aprisionado, Abu me libero riñéndome por enamorarme de Jazmín pero en el caso de terminar de sacarme se acercó un anciano que iba con un bastón muy viejo que al caminar parecía que el bastón estaba muy cerca de romperse, el extraño anciano me dijo que en las afueras de Agrava había una extraña cueva llamada la Cueva de las Maravillas, cuando al ver que esa cueva contenía una lámpara en ese momento decidí acompañarlo cuando al llegar el anciano prometió que al volver seríamos ricos. En lo mientras encontrábamos la lámpara Abu no paraba de agarrar los distintos tesoros de la cueva porque estaba repleta de tesoros. En ese momento aparece una alfombra mágica que decide guiarnos a la lámpara cuando Abu ve un diamante y decide tomarlo. La alfombra no lo permite pero Ábulo agarra, la cueva se empieza a enfurecer lanzando y convirtiendo todo en lava. En ese momento la alfombra decide que ya ha sido mucha lava y nos lleva hasta el final. Pero el anciano al querer la lámpara se la entregó solo para ser recibido con un cuchillo que usaría para asesinarme. Al momento de agarrar el cuchillo Ábulo muerde, lo que ocasiona que tire el cuchillo y los dos caigamos. Al despertar, Abu me enseña la lámpara que estaba muy vieja que al frotarla el genio se pone a celebrar que lo han sacado ya que llevaba 10.000 años dormido. En ese rato el genio se pone a dar todo un show de quién es. Al momento de decirle mi deseo de sacarlo le hice una mala jugada de conseguir mi deseo sin gastar ninguno, pero al conseguirlo el genio me quería golpear, pero no lo logró. Después de pedirle que me convirtiera en príncipe, nos dirigimos a Agrava, al momento de llegar el genio empezó a hacer un show súper increíble, luego fui con la princesa Jasmine pero Jafar me impidió verla. Fui con Jasmine a su cuarto y la llevé a ver sus vistas del pueblo, pero al saber que yo era Aladín, el chico que conoció. El mejor lugar después de encontrar al genio me dijo que si lo liberaba le daría deseos infinitos. Pero decidí al último deseo. Después de ser elegido Jafar me intento ahogar, pero el genio decidió ayudarme. El momento de terminar de salvarme el genio me dijo sobre el deseo, pero yo le dije que, a final de estar con Jazmín, pero el genio me estaba obligando de que lo había prometido, pero dije, genio deseo que seas libre. Al momento de darle al genio la libertad el genio decidió lanzarme al agua, pero salí rápido que fue muy difícil ahogarme, pero al ver que estaba atacando al pueblo decidí correr. El resto de la hoja está rota. Solo dice en pocas palabras. C0RR3